Ya es que desde aquella noche que a veces tus labios No sales de mí metas que yo te pienso a diario Y es que tú me gustas, me gustas demasiado Mi corazón no late si tú no estás a mi lado Y eres como el aire Si no estás conmigo ya me muero Si no estás conmigo soy un ser Y es que me duele pensar en eso Así que no te vayas me ven y dame un beso Tú sabes que me gusta Y yo sé que yo a ti Así que no te Así que no te hagas la dura, ya yeah, de ti Y es que hay que me gusta Aunque ha pegado y muero de la fruta Tú sabes brilla más que la luna Y eres como el vino, cada año tú estás madura y no te hizo Picasso, pero mami de arte. Ya no paro de pensarte, que el sabor de tus labios Hacen que yo quiera darte, de cada miércoles martes, de martes Desde aquella noche que Labio, no sales de mi meta que ya te pensas diario Y es que tú me gustas, me gustas demasiado Mi corazón no lo hace si tú no estás a mi lado Y como el aire Y juro que me gusta a que sea pecado y muero de la fruta. Tú solo brilla más que la luna Y eres como el vino cada vez que tú estás madura. Y no te hizo Picasso, pero mami de arte. Ya no paro de pensarte que el chaval de tus labios Hacen que yo quiera darte Cada cada miércoles amarte Y juro que A ver, Que te sabes que me gusta. Y eso que yo digo. Así que, que no te hagas la dura. Y deja de fingir. Fatal, ¿verdad? Fatal.